La mañana de este viernes, la Policía Nacional informó sobre el apresamiento de un hombre, el cual supuestamente fue apresado con más de mil gramos de un vegetal, presumiblemente marihuana. Agentes del departamento del Dicrín de esta dirección regional noreste apresaron a un hombre por tener una orden de arresto en su contra, acusado de dejar una pasola ocupando gran porción de sustancias controladas. El detenido es el nombrado Alexandro Antonio Martínez Paredes, alia El Pulpo, de 47 años, quien reside en la sección Los Lanos del municipio de Castillo. Por el hecho de este tener una orden de arresto emitida en su contra, acusado de haber dejado abandonada la pasola marca Tauro, modelo 110 de color negro, en la cual se transportaba ocupando en el cajón de la referida pasola una funda conteniendo en su interior la cantidad de 13 porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 1.394.6 gramos. Una mochila conteniendo 3 porciones de un polvo blanco se presume es cocaína con un peso aproximado de 221.6 gramos. Una balanza y tres teléfonos celulares. En cuanto al detenido, será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. De su parte, Alejandro Martínez, alias el pulpo, negó las acusaciones en su contra. Pulpo, dice que tú tenías la pasola que dejaste abandonada, más de mil y pico de.. Me ataca, me ataca la fiscalía y me llevo de ustedes. ¿Por qué? Ah, que yo sé lo que son estos tiguerones. ¿Y qué es lo que yo soy? Ah, tú sabes que me junden y ustedes me van a dar para la fianza. Pulpo de la pasola entonces, ¿qué pasó con eso? Explícame. La pasola, ellos, por siento, lo que estoy dicen, pero está bien, está todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Explícame. Ay, tú sabes, mala fe conmigo. Mala fe, mala fe, mala fe. ¿Quién tiene por qué, Malafe? ¿Qué ¿Quién? Tú sabes que lo que. ¿Quién inocente entonces Yo soy inocente, inocente. La pasola estaba vacía. ¿A dónde le cabe droga a una pasola dios, de que una mochila de droga. Una pasola que lo que tiene un cajoncito, que lo que cabe son los hierros, dile, dile. Dile para allá, nada, hacer lo que yo quieran. Y salía ayer salía y pagué una fianza de 200 con esos mismos casos. Y mira, no me tienen otra vez. Acusado de la muerte de, de, de, de, de, de Cambio, del peje allá también. No, perreste. no, eso pues, de tiro del peje, eso no soy peje en banda, porque el peje se lo ganó por el ladrón. Eso fue uno chivo que lo robó a un coronel. Ya, ¿y sobre sí. esto y ahora entonces? Lo mismo, viejo, la misma pasola, la misma pasola y la misma pasola para que gaste más cuayo. ¿Bueno, ¿Eres inocente entonces? Claro, viejo, esa pasola no le cabe lo que esa pasola. Se espera que en las próximas horas el pulpo sea sometido a la acción de la justicia. NTN, Arisma y de la Antigua.